Decía que recientemente la organización no gubernamental, ITA o Transparencia Internacional, otorgaba a este ayuntamiento un índice de 98,8 sobre 100, mejorando los 90 puntos que obtenía, obteníamos en 2012 y muy lejos de los aproximadamente 48 puntos que teníamos en 2010 como ayuntamiento en cuanto a Transparencia también la Universidad Rey Juan Carlos, en un estudio de transparencia que ha hecho de las administraciones del Estado, colocaba, situaba a Donostia como una de las ciudades más transparentes del Estado y en el índice que presentamos hoy, en el índice de infra, obtenemos el primer resultado, con una puntuación de un 91%. Y querría destacar que todo este trabajo en materia de transparencia lo hemos eh, realizado en diferentes direcciones. En primer lugar, decía colocando toda la información que corresponde a la administración y a la gestión en la web municipal, información sobre contratación, obra pública, financiera, eh, que tiene que ver con la propia corporación municipal y con los cargos electos, y de ha medido todo esto en 142 eh, indicadores, y como, y como he dicho, ha concluido que somos la capital más transparente del Estado. En segundo lugar, más allá de estos índices, nuestro objetivo ha sido el de ser proactivos en cuanto a transparencia, lo que ha sido uno de nuestros ejes en materia de comunicación e información, porque no nos hemos limitado a poner información al servicio de la ciudadanía, sino hemos creado más canales de comunicación para que la institución llegue a la ciudadanía, pero para que también la ciudadanía llegue al ayuntamiento y a las personas que trabajamos en esta institución. Y en tercer lugar, y es una de las características y uno de los ejes de esta institución, hemos puesto la transparencia y la información al servicio de la construcción colectiva y al servicio de la participación ciudadana. Y ejemplo de ello es, decía, el observatorio de barrios que estamos construyendo este año con el objetivo de crear información colectiva en formato abierto, en formato open data, para que sea usable por parte de la institución, pero por parte también de la ciudadanía donostiana. En conclusión decía, estamos contentos con estos reconocimientos, pero en materia de transparencia nunca es suficiente y por ello vamos a seguir trabajando para que tengamos una institución más transparente posible para que Donostia sea un referente en materia de transparencia.